Hola, no, espero te encuentres bien Yo, la verdad, no sé dónde estoy Escucho muchas veces en mi cabeza respiraciones al lado No sé si vaya a abrir, estoy muy extraño Está todo oscuro Solo contaré esto rápido volví de trabajar y cuando iba a prender la televisión, era Día de Muertos, así que había muchas películas de terror. Fui a Netflix y cuando iba a poner la película de Chucky, sonó mi celular. Al contestar, era mi mejor amigo. Me dijo que si ya había puesto una ofrenda y eso ya él lo había hecho. Decidí invitarlo a mi casa, él aceptó. Pero cuando traía a su perro, me extrañó algo. Los perros no estaban permitidos en mi edificio. Le pregunté cómo lo dejaron pasar al edificio con su perro. Él me dijo que si ya le habían dejado, pero con una voz nerviosa me contestó él. Nos pusimos a ver Chucky cuando de repente, cuando la película terminó. Oye, ¿sabes por qué traje al perro? Le contesté, no sé ni, ni, ni sé por qué te dejaron pasar con él. Me dijo, hay una leyenda que dice que si te pones la caña de perro en los ojos, podrás ver a los muertos, fantasmas, que hay en tu casa. Y que ahorita mismo no los podemos ver. Le dije, no será uno de tus, otros, uno de tus juegos tontos, ¿verdad? Él me dijo que lo probáramos, pues, por eso trajo al perro, este pues, que no sabía si funcionaría. Dijo que llamaría a una ambulancia si pasaba algo te dije que aceptaría. Nos pusimos a mi ofrenda. Y vi las fotos de mi familia extrañándonos. Puse las lagañas. Al principio no veía a nadie más que a él. Pero unos segundos después, vi a mi familia. Cuando la vi. Pero mi hijo, ¿cómo estás? Mi mamá. Cuando la vi, quería llorar. Estaba deformado. No podía parpadear al verlos corrido. Pero luego, antes de salir de mi edificio, el cadáver del portero. Vi algo que era el cadáver del portero. Que mi mejor amigo habría matado para traer al edificio al perro para solo desmayarme, y aparecer este lugar, ahora está oscuro. La verdad, no solo escucho voces. Creo que este lugar es un lugar, donde no existe, ni la vida, ni la muerte. ¿Cuánto será esto? ¿Más? cuánto tiempo llevaré aquí? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres años? Solo sigo escuchando voces. ¿Cómo no sujo le de las manos a ese perro? No es posible que les descubriera. Este humano es otro de los que siguen. ¿Por cuándo parará esto? Y al final solo llegué a escuchar. Él será el siguiente.